Las bandas que van de Lima a tocar allá vienen contentas, todos vienen contentos y eso pasa también en Huancayo Sí, en Entonces... Huancayo, una, un, una buena experiencia en realidad porque el aire de Huancayo, la gente, el público es como que no te conocen en nada tu banda pero disfrutan, disfrutan la música porque saben la calidad que tú estás dando ¿Ya? y en Lima como que la gente es un, un tanto indiferente, no puesto que todo el mundo tiene bandas y de alguna manera uno quiere sobresalir que el otro, ¿no? Y no le quiere dar la cierta ventaja a una banda que suena bien. Y ellos saben que suena bien. Y, y no eso es lo que precisamente eh, desde Radio Nacional y desde el programa No Estamos Locos queremos que se acabe. Claro que, que se elimine. Porque ser. no podemos estar, eh, a ver, no podemos estar permitiendo que otra vez se repitan esos errores. Esa tarea de especular mío, mío, mío, mí, mí, como una criaturita de tres años, no, mi banda, mi banda, mi banda, mi amiguito mi amiguito y eso es inmaduro totalmente y no sí. nos hace bien. Por eso que los chilenos, los argentinos consolidaron una escena más grande. Así que, y hablando de, de chilenos, ¿qué te pareció muy la de Marco? un uh, buenazo. Una vocesota que tiene al flaca, aparte que es súper bonita. Y nada, este, y como te decía anteriormente, lo, lo que más vende de ella creo que es. No solo su voz o que sea bonita, sino que le mete un feeling tremendo. O sea, tú la ves y te la crees que está que se la sufre, ¿no? Está que se desgarra por dentro, va a morir. Y, y nada, eso es lo importante, al menos en cuanto a, al show que un artista debe dar en el escenario. Claro. A eso, a eso, a eso se tiene que apuntar en la escena, ¿cierto? Ajá, tiene que transmitir lo que uno está diciendo. Por ejemplo, cantas una música o es un show de una temática triste, tú tienes que hacerle sentir eso al público. Horas, Tienen que transmitir eso, ¿no? que trans ¿no? Claro, hay, eso es que ver, hay que ver cómo, y, y aparte del espectáculo claro, a nivel bueno, de otros bueno, músicos, show. eso. Bien, vamos a escuchar un tema en vivo de No Fap aquí en Radio Nacional. No estamos locos porque esto sube a las redes, lo puedes compartir como corresponde, y eso lo estamos enviando a nuestros amigos del equipo que están esperando también. Un abrazo para Jessica Paredes, ella está en Socaballa, también a los chicos de la Universidad San Agustín ellos son seguidores del programa no estamos locos y a los chicos de la promoción del Julio Cetillo de eh, Chiclayo un abrazo para todos ellos qué tema van a hacer Marco bueno sin dirección bien es uno pues, de los timones de, de No, no Far dice que más le va a gustar Entonces, bien es el tema más feeling que tenemos a ah, caramba sí es. Dale. no estamos locos con No Fan ese micro funciona Puedo olvidar, quiero tener todo bajo control, sin caer en la perfección, pero no sé cómo actuar, sin saber cómo olvidar. Tomaré por fin. sé que en un tiempo Que no tomara mucho Te trataré de encontrar que no lo quiera aceptar ¡Yeah! chiquito nomás, chiquita, bien, nomás. está bien claro, perfecto, para que no cambien de radio ¿no? claro, de eso se trata la vida, bien la, ¿cómo es la, la organización interna de NoFap, tienen un día especial para ensayar ¿Cómo le dan a este tema de preferencia cuando la gente esté lúcida ¿no? un fin de semana así. antes de bueno, de a rato en rato. rato, claro, sin que esto sea unas clases para para madurar la vida por ejemplo, eh, lo digo así porque hoy día en la mañana vi un video que me parece este, inoportuno, para variar no. el tío Face. Era un video en el que ponen el título cuando te encuentras con alguien que es fantástico robando. ¿No? Qué lindo el Face nos enseña cosas maravillosas. <risa> Face, te <risa> quiero no más, tanto. Sí. Face. Y parece que es extracto de una película con Will Smith. Lo cierto que en las imágenes se ve a chicas simpáticas, guapas, robando en una zona muy transitada, ¿no? Y se ve varios, varias formas de robando robando... Roban de todo. Entonces lo que, me va cre, lo que me va creando es una desazón, ¿no? Porque en ese mismo instante el tío Frankie está viendo ese Face, pero al otro lado hay 50.000 Franklincitos chivolos que están viendo también el Face, el mismo video, y le están poniendo like. Face, realmente que eres detestable. ¿no? A la firma. ¿Qué dicen? ¿No ¿Es necesario poner ese tipo de videos? O sea... ¿Es importante para la vida de un país enseñar a robar como el Face? La ajá, verdad. Depende ¿no? cómo lo veas, ¿no? O sea, si eres alguien con tendencias malandras, ¿no? A llevarte ajeno, aprendes a robar, pero en mi caso, en todo caso, lo hubiera aprendido para cuidarte. Cuidarme, ajá. Claro, depende ya de cada persona. Es una eh, respuesta fantástica. Vaso medio lleno, Gracias, vaso mi... medio vacío. Punto para Perú. <risa> ¿Qué dice Johnny? Como dice acá mi estimado Marco, si tú aprendes cómo roban, puedes evitarlo. Porque sabes cómo lo van a hacer. O Está sea, como que le hacen un poco la contra a la mala enseñanza que tengan algunas personas. ¿no? Porque ya sabes cómo evitarlo. Sí, ojalá que eso esté empezando a los 50 Franklines chiquitos que estaban viendo <risa> <desde> ese video. <risa> claro. Porque de lo contrario, y si son de, iba a decir, un distrito, una zona que no necesariamente este, debe quedar para el oído del oyente como una zona llena de gente dudosa. De costumbre. Miren, me cuidaba porque iba a mencionar un lugar, ¿no? Pero desde la comunicación de que ser responsable. Si yo digo que Lima es sucia, estoy ofendiendo a millones de peruanos y nosotros mismos que también vivimos en Lima. Por eso es mejor a veces no decir nombres porque no toda la gente está echada a perder. En las canciones, ¿qué, qué tema toca un poquito eso? Um... Viene, viene para el segundo difícil, CD. ¿no? <risa> es que hay vivencias que tocan a ustedes y no necesariamente tienen que terminar dando clases de conducta. Claro, en el siguiente, en el siguiente disco se van a ver temas como ese tema Claro, porque es parte de, ¿no? O sea, es parte de lo que aprendemos todos en la vida. Una siguiente canción, no fa? ¿Les parece? Ya, claro. No sé, ¿cuál viene? ¿Cuál está en la lista? ¿En la mandamos, cassette? mandamos, mandamos una del CD. Miguelito, suéltala. ¿Este tema es? Eso es portarse bien, para toda la gente borracha. Ya ven, ¿no? hablando de ¿Por portarse no? bien. Para, para que inicien el sábado, ahí están las previas. Formando parte del colectivo, que a falta de un espacio abierto, tanto en radios como en bares o distintos lugares, que apoyen a los talentos nuevos, que no solo se queden con las bandas clásicas en cuanto a rock. Eh, bueno, nosotros creemos que la mejor forma de avanzar es en grupo. Ya que así este, las bandas que quizás jalan un poco más de gente. Pueden apoyar a estas otras bandas que no han tenido esta misma difusión. Pero igual tienen un buen talento. Y nada, y así entre todas las bandas nos retroalimentamos. Y vamos generando una nueva escena. O mejor dicho actualizándola. Para que... No sé, este, pueda llegar nuestra música a más gente Y nosotros también podamos mejorar con nuestra música De eso se, tra se trata la vida La escena nacional ya está en un tránsito De un nivel de consagración internacional Nosotros creemos fervientemente en esto No en vano decimos rock pero no con calidad de exportación Porque lo tiene realmente Y queremos que Johnny el Batero presente esa canción malestina Para que la gente... Vaya recordando de qué va la ondaza de NoFap. Mira gente, ahora están a punto de escuchar este temón, un, bu un buen tema malespina de NoFap para todos ustedes. ¡Asaltar en la casa! Hola, ¿qué tal, amigos? Queremos mandarle un saludo a todas las bandas rockeras de Trujillo, Cusco, Arequipa, Juan Cayo. ¡Nosotros somos NoFap!